¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper, súper, súper bien el día de hoy. Bienvenidos al Querinche paranormale en italiane el día de hoy. Um, creo que esta semana nos hemos visto un poquito más, pero fíjense, este video ahora sí que sí es un caso raro, pero este es un video diferente porque esto es algo que yo quiero comentar con ustedes. O sea, ahora sí que en los comentarios haya como una retroalimentación Que ustedes me digan si saben de este tema o no Y yo les voy a decir aquí lo que es el caso Lo que yo más o menos sé Pero me gustaría que, que como que nos... Mmm, sí, pues nos retroalimentemos Porque yo sé que dentro de la comunidad fantasmita Hay muchas personas que saben de este tipo de cosas Entonces me gustaría ahora sí que me educaran Y nos educaran Porque este es un... O sea, el tema... Alguien lo puede tomar como de broma, pero es un tema serio a mi parecer Entonces hoy se los voy a contar Y sí, yo sé que el título está medio escandaloso pero así fue como pasó. Nosotros ya hemos tenido en este canal videos sobre eh, trabajos de brujería súper fuertes que se encuentran, pues ya saben, ¿no? En los cementerios o cosas así. O casos de brujería súper fuertes. Yo no hago brujería ni buena ni mala ni nada. Recuerden que yo siempre les he dicho que la brujería para mí es una cosa. No es buena ni mala. La que es buena o mala es la persona que la hace y que decide usarla para el mal o para el bien. ¿Ok? hay que aclarar eso, entonces um, les digo, yo no hago ese tipo de cosas pero me gusta saber de estos temas por estas cosas que pasan así que bueno, el día de hoy les traigo el caso de Carla y todo lo que ocurrió, así que pues, ¿qué les parece si vamos adelante recuerden seguirme en mis redes sociales y además tengo mi canal secundario que lo pueden encontrar como Marijo2 así tal cual, con letra todo, Marijo2 ahí estoy subiendo videos que vlogs, que videos como no paranormales y me pueden encontrar en Instagram, tengo Facebook tengo TikTok también, que justo acabo de hoy, ahorita de subir uno, y tengo Twitter también, o sea, tengo todas mis redes sociales al alcance, para que me sigan por allá, ahora sí, recuerden suscribirse antes de que se vayan, porque si no choque el fantasma que está aquí que se acaba de revelar, fue lo que les conté en, el en TikTok Um, pues voy por ustedes No se crean, Choque es buena onda Ahora sí, vámonos directo con este video Estoy escuchando que alguien está escuchando Canciones de TikTok a lo lejos Espero que no se acercan a escuchar el micrófono Pero yo sí lo escucho Ok, así que miren Esta es la historia de siete partes No son tantas De Carla Carla nos cuenta básicamente Cómo fue Así está Les voy a decir cómo puso ella el título Storytime Hice un tratado con la muerte Para arruinarle la vida a mi ex ok, es una historia de siete partes donde ella está resumiendo básicamente qué fue lo que pasó yo lo vi, eh, todas las partes para mí están como wow, súper impactantes, entonces yo se los voy a contar a mi manera aquí si ustedes quieren ir a su perfil y demás aquí se los voy a poner porque ella dijo que va a dar un poquito más de contexto de por qué decidió hacer lo que hizo, pero bueno así como lo dice el título de su story time, básicamente ¿sí? hizo un pacto con la santa muerte para um, arruinarle la vida a su ex. Así que, ¿qué les parece si les pongo como que la primera parte nada más? Como para que ella diga más o menos cómo fue y después sigo yo. Story time de cómo hice un trato con la muerte para que le arruinara la vida a mi ex. Y no, no es broma. Ustedes se preguntarán, ¿por qué haré eso? Bueno, hay realmente un trasfondo gigantísimo para eso. Y si les contara, tendría que ser una historia también de como 50 partes. En resumidas cuentas, el güey era un ojete que me golpeaba, que me engañó con medio estado, con hombres y mujeres, se burló de mí, con todos los secretos familiares, etc. Incluso estuve hospitalizada y el sujeto, en lugar de ir a verme, subió una foto con, con su cuerno riéndose de mí y diciendo que mejor me muriera. Así que un día estaba muy desesperada, traía demasiado coraje. Y ya no sabía qué hacer, dejé de creer en el karma porque dije güey, esa madre no existe, ese güey está feliz de la vida y estoy aquí valiendo madre. O sea, literal intenté todo, meditar, esperar el karma y nada. Cuando de repente me topé una persona que hace ese tipo de trabajo, estaba a la santa muerte y me dijo lo siguiente. Ok, ya que lo vimos, las siguientes partes pues nos cuenta que cómo fue todo esto. Ella dice que lo que le pidieron para hacer semejante trabajo no eran cosas fáciles de conseguir, lo cual yo sé que este tipo de trabajos, no, no, no, no, es que, es que estoy aquí un poco perdida, porque ella lo trata como pacto o como brujería, pero según yo, y discúlpeme si estoy equivocada o cosa así, o de repente digo cosas eh, que no son como, como yo las creo o, o, o como yo las entendí, vamos. Según yo, las personas que son creyentes de la santa muerte dicen que, que sí cumple lo que le piden, pero que si o sea, si tú le prometes, por ejemplo, de que yo no, pues quiero, no sé, comprarme un coche, y yo le pido, eh, por favor, ¿me ayudas a comprarme mi coche? Y yo te voy a dar, no, pues una caja de chicles, vamos a poner un ejemplo super x y se me olvida dársela, entonces... Como que el trabajo ni se cumple completo, como que se rebota en algún sentido y realmente es que ella, la Santa Muerte, como que exige que le des lo que tú le prometiste. Eso es lo que yo tengo entendido. Como me lo explicaron, porque sí pregunté un poquillo de cosas para este video, um, eso fue lo que yo entendí, pero bueno, si es diferente, por, por favor, díganmelo. El caso es que ella dice, pues que básicamente estas cosas no eran fáciles de conseguir. Y sí, cuando yo tuve un caso cercano de una brujería súper comprobada, muy fuerte, el costo tanto de materiales como para la persona que iba a ser como que se le quitara el hechizo, el embrujo, esto sí era brujería, así tal cual, era súper alto, era súper riesgoso y pues no se quisieron arriesgar. Entonces ella al hacer todo lo que le pidieron... Uh, fueron a quemar las cosas Dice que sí, se formó una figura extraña Y que efectivamente lo fueron como a enterrar al cementerio Ahora, como les comenté Si tú pides algo, tienes que dar algo a cambio Ella pintaba y dibujaba Entonces lo que prometió a cambio fue un cuadro grande Pues de la Santa Muerte Lo cual se le olvidó hacer Entonces dice que, por ejemplo Acaban el trabajo y todo Ella lo que quería básicamente Era que esta persona, su ex Ah, como que pidiera perdón y volviera Ahora sí que arrastrándose como un gusano Literal, la cito lo que ella dijo El riesgo de hacer este tipo de cosas Que a lo mejor ahorita por... Pues no sé, a lo mejor hasta por TikTok Porque pues mucha gente, o sea, a mí me gusta TikTok La verdad es que a mí sí me gusta, paso un buen rato, veo videos de gatitos, de esto que lo otro De repente sí veo temas serios, o sea, le puedes dar el tinte que tú quieres El tinte serio, de gracioso, de, de gente que no tiene nada que hacer, de esto que lo otro Y pues le puedes dar como conforme tú encuentres videos Ahora, la cosa es que se van como haciendo o te hacen creer que es muy fácil este tipo de cosas cuando en realidad no, porque es lo que dice, realmente es que cuando yo termino todo el trabajo, mi vida se vuelve un infierno, o sea, nada es de gratis, decía que ella no comía, no dormía, que con las ojerotas así enormes, en su cabeza tenía el pensamiento, o sea, como si una voz le estuviera dice y dice y dice a cada rato que se pues, autolesionara, ¿no? o sea, de la peor forma, pero siempre tenía eso ahí pre presente. Ahora, ella pide, o sea, es lo que me confunde también un poco Porque ella dice que pidió que, um, que su expareja pidiera perdón Y regresara pues así como buscando perdón Pero lo que ella acaba haciendo es regresando con esta persona O sea, retoma la relación Que pues no fue en sí lo que había pedido Pero bueno, sí regresa en cierto punto O sea, sí se cumple el trabajo pero yo quiero pensar que como ella no cumplió con su parte, pues eh, lo que su petición tampoco se cumplió como exactamente como ella quería, o perfectamente, o lo que sea. Entonces, eh, su ex regresa, regresan ellos dos, y dice que pues ella estaba muy contenta, a pesar de que ya saben, escuchamos en un principio que fue una persona agresiva, que él puso el cuerno con hombres y mujeres, con así, que se burlaba de ella, dijo secretos familiares y demás. El caso es que como ella ya estaba contenta con él otra vez en su relación y no sé qué, uh, pues quería como quitar el trabajo porque pues ella ya estaba contenta con él, entonces pues realmente no quería que le sucediera nada. Como les comenté en un principio, ella pues se le había olvidado llevar el cuadro y ella ya estaba pasando días horribles a pesar de que pues ya había regresado con, con su expareja entonces dicen que sí efectivamente la santa muerte se, eh, como se te manifiesta en sueños y que ella así soñó que le dijo oye, ¿qué pasó con mi cuadro? lo quiero aquí, no sé qué, en tal ciudad o sea, tuvo que cambiar de ciudad de donde ella vivía para llevar su cuadro que en cuanto se despertó de ese sueño lo hizo y ahora sí se lo llevó ella se sentía muy mal, se sentía como muy arrepentida de todo lo que, lo que le había deseado a su expareja y como estaban bien, pues fue como a la iglesia, le confesó todo al padre y pues le pusieron como penitencia máxima, pues muchos rezos, ¿verdad? por muchos días entonces, dice que ahí, o sea, en ese lapso que pasó esta, estas cosas que había un aura super fe en su casa, que se abrían y se cerraban puertas o sea, algo estaba mal, pues, o sea, no, no se sentía ella en paz y que cuando ella trata como de quitar el trabajo o quitar la petición o algo así algo pasa porque las cosas se vuelven peor de como estaban antes, por lo cual lo llevó la llevó a ella a hacer esto desde un principio, porque él se volvió agresivo otra vez, perdía sus trabajos y cosas así, entonces pues se puso la cosa peor, por lo cual pues ellos ya se tuvieron que dejar. Ella dice que, o sea, a pesar de que sí se arrepintió, eh, pidió al cielo, a otras fuerzas, así como ustedes le quieran llamar, um, que sí, o sea que a él lo ve bastante feliz, así como si nada hubiera pasado. Entonces que posiblemente como se arrepintió, pues como que sí se anuló el trabajo, pero pues recordemos que no se realizó bien porque ella no cumplió su parte. Entonces ustedes díganme aquí, ¿qué opinan de esto? Ustedes que si saben de este tema, ¿qué, qué opinan de, de esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se le rebotó? ¿Ah, ¿No se cumplió por esto que les comento? Que, fue lo que entendí yo. Ella dice que pues, o sea, que sí se arrepiente de todo esto. Y les digo, el, la moraleja de, pues, de este video es que de verdad no hagan cosas en las cuales no saben muy bien eh, pues lo que están como haciendo y las consecuencias. Vean ella, o sea, sí, yo la verdad es que no la juzgo, estaba desesperada, estaba muy enojada, digo, sí se portaron súper súper mal con ella, pero a lo mejor ella jamás, no, no a lo mejor, más bien ella no imaginó jamás que estas cosas iban a pasar. O sea, a lo mejor en el coraje como que sí, dice sí, sí, sí. Pero ya que están las consecuencias, encima es así de... Ay, no, no era para tanto. O sea, sí estaba enojada. A lo mejor le gritó, unas cuantas cosas, pero ya con eso. Entonces, les digo, ustedes... Retroalimentenme con estas cosas, ustedes qué opinan de esta, de esta situación eh, que le pasó a Carla, afortunadamente ella ahorita ya está bien, eh, ya está como que normal, ella su aura, todo, y dice que ella sabe de estas cosas ya que su mamá eh, lee las cartas, que es súper acertada, que puede saber muchas cosas y que sabe muchas cosas a raíz de su mamá, entonces pues... No sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Les digo a mí, este tipo de historias me gustan mucho por, por el misterio que las envuelve más que nada. Y pues de que pueda haber mil cosas que pasaron. Entonces estoy leyendo sus comentarios. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besos, besos y pues ya. Besitos.